Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Sensor, una película inglesa estrenada este año en el festival de Sundance y posteriormente estrenada de manera digital y en cines también, aunque acá no llegó a los cines, se puede ver de manera poco legal en algún sitio de internet, también descargar. Es una película que personalmente me gustó mucho, vi que a la gente no le gustó mucho, al menos por las críticas y, y por valoraciones, pero a mí la verdad que, que me gustó bastante. Eh, me animo a decir que es una de las películas de terror del año y es de las mejores desde 2021. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho mucho esta película. Que es de un género de, de thriller psicológico. Eh, tirando para ese lado. Esta reseña va dentro del especial de Halloween. Que lo comenté anteriormente con alguien. Iba a hablar sobre películas para ver en Halloween. Que hicieran referencia a Halloween. O películas de terror en general. Pero con géneros o con características que las hagan diferentes una de las otras. En el caso de Alien, bueno, ciencia ficción, en este caso un thriller psicológico, más adelante voy a hablar de un slasher, voy a hablar de una película que está basada en un famoso libro y de una película de animación, pero todas con el hilo conductor de Halloween y del terror en general. En este caso, bueno, como les comentaba, un thriller psicológico que la verdad te engancha bastante, te tiene muy pegado a la pantalla. Empieza de una manera, termina de otra, es como que va escalando a lo largo de, de toda la trama y eso me, me gustó, creo que es lo que más me gustó de la película. Eh, ya voy a entrar en detalles, en, en spoilers, ya voy a hablar de lo negativo y lo positivo para mí, pero creo que una de las grandes cosas que tiene Sensor es este despegue empieza tranqui, con una historia que no parece ir al lado del terror, más allá de lo que hacen los protagonistas, de lo que hace la protagonista Enid Baines, interpretada por Niamh Algar, que es censurar, de alguna manera, prohibir algunas películas, algunos videos, que se argumenta que consumir este tipo de, de películas generaba violencia en la sociedad, entonces, este grupo de personas, básicamente clasificaba las películas de acuerdo a las edades y cortaban partes que creían eh, muy salvajes, innecesarias, para bajarles la clasificación y para poder y para que puedan ser proyectadas. Entonces, en el principio de la película se muestra esto, básicamente, y es lo único que tenemos cercano a lo que es el terror. Pero ya más adelante, como les comentaba, sube muchísimo de a poquito hasta la cima en el clímax, y el final es, es increíble. La verdad, que, que es increíble. Como les comentaba, la historia gira en torno a Enid Baines, que es una trabajadora dentro de la Junta Británica de Clasificación de Películas. Básicamente, esto: personas que ven películas, en este caso películas de terror, y cortan ciertas partes para que el contenido no sea tan violento. En el caso de que sea violento, bueno, sacar partes demasiado explícitas, y bueno, ese tipo de, de trabajo. Todo marchaba relativamente bien, o sea, no es un trabajo común y corriente que te encontrás en cualquier página en búsqueda de trabajo, pero un trabajo normal dentro de todo, hasta que la protagonista empieza a tener recuerdos de lo que fue la desaparición de su hermana cuando era chica, al punto de que en un momento cuando se proyecta una película, esa película le resulta muy familiar al recuerdo que ella tenía del momento en el que su hermana desapareció. Y ahí todo se va completamente a la mierda porque Enid se empieza a obsesionar con la búsqueda de su hermana. Hermana que sus padres ya habían dado por muerta porque había pasado mucho tiempo desde su desaparición y no tenían ninguna respuesta. Entonces lo más sano que vieron dentro de las opciones era, bueno ya cerrar esa puerta y, y dar por muerta a, a la hermana pero Enid no quería, se negaba a aceptar esa realidad y encima choca esto con su trabajo y se obsesiona completamente se obsesiona hasta el final no voy a entrar mucho más en detalles, ya me voy a meter con spoilers pero la verdad que la película es muy buena a mí personalmente me gustó muchísimo es una película que pasó de largo este año porque imagínense que después de su estreno en Sundance, más o menos por mayo junio, ya se podía ver en, en internet. De hecho, yo la encontré así, en el inicio de Leatherbox, veía que muchas personas estaban comentando esta película, y bueno, la encontré y, y la vi, y la verdad que me gustó muchísimo, pero pasó de largo. Y creo que en este especial de Halloween valía la pena hablar y recomendarla, así que vayan a verla si no la vieron, porque la verdad vale la pena, voy a meterme con spoilers, voy a entrar en detalles, así que bueno, la advertencia está hecha. Creo que desde que aplico este formato de comentar un poquito de la historia y después ir a lo negativo y a lo positivo, la historia la comentaba cuando hablaba con spoilers, así que creo que me equivoqué, pero bueno, ya fue. Creo que no no spoileé demasiado en cuanto a la historia, así que tranquilidad entre lo negativo creo que lo único que llegué a, a poner como punto negativo dentro de la película eh, me, me pasa esto de que bueno saben que mis calificaciones van desde el 1 hasta el 10 como se suele hacer en casi todo al menos en números bueno después por una tablita de equivalencias que tengo lo paso a letterbox en sus estrellas pero voy del 1 al 10 cuando se trata de números, y esta película, bueno, no voy a spoilear todavía eh, la calificación, pero uno pensaría, si solamente tenés un punto negativo en toda la película debería ser un 9, y no es así a veces eh, la calificación no solamente va por lo negativo y lo positivo que tenga la película, sino también por cuánto me gustó, eh, depende el género creo que una vez aclaré eso en este podcast de que depende el tipo de película que estoy viendo y ahí también va la, la calificación, no es lo mismo una película de Adam Sandler, que un drama súper profundo filmado en blanco y negro en los años 60, qué sé yo, depende, y bueno, también pongo en juego un poco eso con, con la calificación, pero bueno, un detalle, lo único negativo de, de esta película, al menos que yo le encontré como negativo, es el ritmo. En algunos momentos eh, sentí que se iba lento con, con la trama, con el desarrollo de la historia, lo sentí como algo negativo porque siento que le saca esa agilidad a la historia que en un momento son como dos tres golpes que te da la propia película que es todo así rápido y la protagonista va de un lado para el otro y está buscando pistas y, y pasa esto y pasa lo otro entonces es como que son realmente dos o tres golpes y estás atento, atenta a la pantalla pero después es como que baja, es como que eso puede afectar un poco no sé si a mí me llegó a afectar tanto, sí lo noté, lo noté, por eso lo resalto, pero no sé si me arruina la película, lo destaco como algo negativo porque se podría haber planteado de otra manera ese estilo de, de relato y se podría haber hecho un poco más ágil en, en estos puntos, creo que pasa un par de veces en la película. Por ahí lo que más recuerdo ahora es el momento en el que ella... Se mete en el bosque, pero en otro momento de la película también pasaba un poquito, creo que antes de, de que ella se pusiera a investigar más en profundidad todo este asunto de la desaparición de su hermana, pero repito, no es algo que a mí personalmente me haya arruinado la película, pero es algo que se siente en un momento y que puede perjudicar en cuanto al desarrollo de, de la trama. Yendo a lo positivo, la verdad que lo primero que destaqué, y bueno, estoy viendo lo que anoté y si lo destaqué primero, por algo debe ser es la actuación de Niamh Algar, que interpreta a la protagonista, Enid. Es todo en la película. Hay más personajes en la película, pero es ella, y ella carga con, con toda la historia en la película y, y es increíble. La actuación, la verdad que de esta piba es, es muy buena, posiblemente uno de los grandes pilares de, de Sensor, porque hay todo un misterio en, en la película, como espectador estás atento a ver qué es lo que va a pasar, porque también la salud mental de la protagonista y varias cositas te hacen dudar. De hecho yo la vi por segunda vez para poder hablar en este podcast, sabiendo lo que iba a pasar, o sea ya conociendo el final y ya conociendo toda la historia. Incluso me hacía dudar de nuevo, incluso llegando al punto de pensar que ella asesinó a la, a la hermana porque es todo tan confuso en un momento no lo pondría como algo negativo lo de que sea confuso porque va con la historia es a propósito de que sea todo confuso en un punto, pero está tan bien manejado eso que la verdad nada, me, me encantó y bueno 10 de 10 a, a Nia Algar que la verdad que su interpretación es magnífica, es increíble me arriesgo me arriesgo a, a, a decir que me tiro a la pileta ahora que estamos en 30 y pico de grados me tira la pileta diciendo que, que es una de las mejores actuaciones que vi en el año, lejos. O sea, me encantó. Realmente creo que es una de las razones por la que esta película es tan buena y, y tanto me gustó, así que la verdad que destaco la actuación de, de Nian Algar, que se lleva puesta la pantalla, eh, la rompe en esta película, la verdad que está muy bien. Me gustó... El plot twist también lo pongo como algo muy positivo dentro de la película. Si me siguen en Letterboxd hace rato o en mi Instagram personal, cuando hago reseñas, sabrán que me gustan mucho los giros argumentales en las películas. Y la verdad que en esta película está muy bien. Porque, repito, esto de no saber bien hasta qué punto está bien la condición mental de la protagonista, hasta qué punto... Todo lo que vemos es creíble, es creación de ella y, y que nos confunde. Sumándole todo eso al final, que ella asesina a una persona pensando que esa persona tenía secuestrada a la hermana y en realidad era todo una actuación. Y después mata a otra persona, que era el director de esa película, pensando que la tenía secuestrada. Y volviéndose completamente loca porque también el final que ya lo voy a comentar un poquito más adelante me dejó la duda la primera vez que la vi no me había dejado la duda de hecho la entendí bastante bien esa parte pero ya esta segunda vez analizando un poco más fue como que che será verdad esto que estamos viendo o será todo producto de su imaginación y de algo que ella está proyectando y que nos está haciendo creer a nosotros y, y es todo muy confuso pero ese giro porque yo, la primera vez que la vi, le creía a ella. O sea, estaba con, con Enid 100%. Para mí, entre el productor, que no recuerdo el nombre, que ella lo mata cuando se le intenta tirar encima. Y Frederick North, que era el director de esta película. Yo creía que entre ellos realmente tenían secuestrada a la hermana. Y creía que Alice Lee, la actriz que ella ve en esta película... ...que cree que es la hermana de desaparecida... ...era la hermana... ...verdaderamente... ...y todavía lo sigo creyendo... ...es como que... ...en un punto... ...me dejó todavía pensando esta película... ...pero... ...sin teorizar demasiado... ...realmente yo le creía todo... ...o sea, desde su punto de vista... ...yo me creía todo... ...y cuando... ...mata... ...a, a este... ...actor... ...que... ...en esa escena... ...estaba actuando... ...tener... Secuestrada a la que supuestamente era la hermana. Incluso cuando ya le clava el hacha en el pecho, ella ve que hay adentro una boca que le empieza a hablar a ella. Es como que dentro de esa visión también más adelante puede ser que lo que vimos en el final final sea producto también de, de, de su locura, de su obsesión por, por encontrar a su hermana. Pero hasta ese punto... Hasta la revelación de que en realidad no tenían secuestrada a esa chica. Yo estaba con Enid 100%. Y esto lo, lo termino uniendo a la actuación de, de Niamh. Porque la verdad que es tan creíble todo lo que hace que... Al menos a mí me terminó convenciendo. Después, bueno. Eh, me quedaba pensando en el final cuando la veía sonreír con esa cara medio creepy. ¿Por qué confío en vos? Estúpida y sensual, Niamh. Haber creído en toda esa historia y en cómo ella veía todo, me terminó convenciendo más al momento de este giro, que igualmente, aunque hayan estado en duda hasta ese momento. La verdad que el giro es, es genial. Me gustaron mucho las transiciones y, y los colores. En la película la paleta de colores es hermosa. También creo que esta fotografía es una de las más lindas que vi en este año. Y esa combinación de colores entre el rojo, el verde, por momentos el azul. Hay un montón de luces en los momentos en que ella va desde el trabajo a la casa, de la casa al trabajo ...por este lugar como si fueran... ...túneles, tiene otro nombre... ...pero bueno, túneles... ...para los que vieron la primera me entienden... ...es genial, las transiciones también... ...en los túneles que a veces va caminando... ...en un momento me acuerdo que va como a un lugar oscuro... ...dentro de esos túneles y de ahí pasa a otro lugar... ...las transiciones con la televisión... ...cuando ponen los VHS... ...la lluvia de la televisión... ...se transforma en el lugar en el que ella termina yendo... ...el formato de, de la pantalla que cambia... ...la primera vez que la vi... Yo estaba tan metido en la película que en un momento me pregunté, Che, para? acaba de cambiar el formato de la pantalla y yo no me di cuenta. Y me acuerdo que fui para atrás un poquito y sí, en la parte del bosque, mientras ella se va metiendo, la maquillan, después va y conoce a Frederick North, él piensa que es una actriz y le hace repasar su actuación y ella empieza a correr, después se encuentra con, con Alice Lee y pasa todo lo que pasa. Va cambiando la, la pantalla, el formato de la pantalla y, y es espectacular, o sea... No, no te das cuenta. Realmente me pasó eso. Incluso la segunda vez. Ya habiéndola visto. Tampoco recordaba eso. Y, y estaba tan metido de nuevo. En, en toda la, la historia. Que no me di cuenta de que el formato de la pantalla cambiaba. Y es espectacular. La verdad que. En lo técnico. Es una película. Muy muy linda. Muy cuidada. Y me gustó mucho. mucho ese aspectos. La verdad que. Para destacar. En lo visual. De nuevo. Los colores las luces y todo eso están geniales y la verdad que se aprovechan muy muy bien y, y se ve muy lindo todo en, en pantalla y para lo que es la historia el final me gustó muchísimo también lo destaco mucho mucho en, en la película de nuevo un poco atado a esto de, del plot twist pero en solitario creo que esa parte final en la que ya tirada en el piso Enid después de haber asesinado a dos personas, básicamente tres, pero el productor no lo cuento porque fue en defensa propia, la verdad en ese momento las dos veces que vi esta película pensaba bueno, te lo mereces, chabón la verdad que te lo mereces pero las otras dos muertes no no fueron todo culpa de, de Enid que estaba completamente obsesionada con esta idea de encontrar a la hermana y después, cuando la chica, Alice Lee, esta actriz, huye, completamente asustada, porque acaban de asesinar a dos personas en un set de filmación, Enid se queda tirada, completamente abatida y triste, suplicando que Alice Lee sea la hermana. O sea, suplicando, quiero que seas mi hermana. Y ahí vemos que ella encuentra un control... Que es como uno de los controles que ella tenía en el trabajo y que utilizaban para ver las películas, retroceder, todo eso. Y ahí digamos que apunta para donde se había ido Alice Lee y cambia todo. Ella aparece como si fuera Jesús con una iluminación, el vestido completamente blanco, sin la sangre, diciéndole acá estoy, me salvaste, a la que supuestamente era la hermana y se van felices por el bosque que ya estaba todo iluminado era de día y todos muy felices de hecho cuando se van con el auto se ve un arco iris, van por un lugar todo muy lindo y ahí escuchamos en la radio que se habla de que todo está bien la violencia paró que ya no hay asesinatos de hecho en un momento a ella la culpan porque una persona había asesinado a su esposa y a sus hijos de una manera bastante similar a lo que pasaba en una de las películas que estos censores tenían que justamente censurar y verificar antes de que pudiera ver la luz y una de las personas encargadas de que esa película pudiera ver la luz fue Enid, entonces la prensa y la gente en general, que de hecho la amenazaba llamándola a la casa le echaban la culpa a ella, después al final nos enteramos de que la persona que había cometido este crimen, ni siquiera había visto esa película, en la que la prensa teorizaba de que se había inspirado para poder cometer esos crímenes, un palito importante, un poquito escondido, pero muy bueno hacia la prensa y este amarillismo de querer comunicar cosas que a veces no son, guiándose solamente por el titular. Enit lo sufrió muchísimo, ayudó en parte toda esa cuestión a su salud mental también. Pero bueno, en la radio, cuando en el final se está yendo en el auto con, con Alice Lee. Comunican que la violencia se terminó. Que ahora todo es mejor. Un mundo ideal. Y ella sonriendo también con esa cara que da miedo. Y vemos atrás a Alice apoyada contra el vidrio. Y ahí hay un cambio de un segundo. Muy rápido. En el que se ve como esta lluvia de, de la televisión. Este efecto. Y la vemos... A Alice, que no está sonriendo y que no está feliz, que está desesperada pidiendo ayuda. La escena sigue, ella llega a la casa de sus padres, los saluda a sus padres, muy feliz, y les dice que la encontró, que la salvó, le muestra a sus padres que llegó con su hermana. Su hermana, entre comillas, va a abrazar a los padres, pero en realidad vemos nuevamente que la imagen cambia y vemos como Alice le pide ayuda. A los padres de Enid, pero Enid sigue viendo esta realidad distorsionada en la que todo es ideal y la familia es feliz. De hecho, es una referencia: ese momento en el que los padres están con Alice y ella, Enid, mira a cámara, es una referencia a un VHS que Enid mostró anteriormente en la película, en donde la portada de esa película en VHS era justamente. La de una familia feliz, en un mundo ideal, con un arcoiris Y era justamente lo que Enid quería, básicamente Obviamente, la realidad es que ella secuestró a una persona Que nada tenía que ver con su familia Esa persona le termina pidiendo ayuda a los padres de Enid Porque la secuestró y además mató a dos personas Y termina ahí, es genial A mí el final me dejó con la boca abierta las dos veces que, que lo vi y la verdad que para mí es perfecto o sea es un final genial para, para la película es, es muy bueno eh, te puede dejar con algunas dudas de hecho todavía tengo dudas como les comenté anteriormente todavía la sigo pensando la película pero es muy bueno la verdad que es muy bueno y, y me gustó es uno de los puntos más más positivos dentro de, de esta película y otro de los puntos positivos son los sustos. Porque estoy hablando de Halloween, estoy hablando de una película de terror. Y esos momentos nos faltan. Y la verdad que en esta película, que no se caracteriza por tener ese tipo de momentos. Pero hay un par que son para saltar. A mí me hicieron saltar realmente. Uno, que es el de la madre, de Enid. En una de esas pesadillas que tiene. La ve a la madre y se va acercando. Y de la nada la madre... Se gira y le dice a Enid que todo fue su culpa. Obviamente también se encuentra este sentimiento dentro de, de Enid de la culpa. De la culpa por lo que le pasó a la hermana. También en un momento el padre sin querer le dice que, que fue su culpa. Eh, cuando ella estaba intentando encontrar a la hermana por medio de, de esta película de Frederick North. Y, y está este sentimiento de culpa en, en Enid que, bueno, desemboca en esta obsesión para poder encontrar a su hermana. Pero este momento de la madre gritándole, que también es un segundo, o sea, se da vuelta, le grita eso y pasamos a Tresena. Me, me asusté mucho, me asusté mucho, se van a... Seguramente si vieron la película se llevaron un buen susto con ese momento. Y personalmente también me asusté cuando Alice está gritando. En ese momento en que Enid la secuestra y, y Alice se va en el auto. Y esa transición me, me asustó muchísimo. La verdad que me asustó muchísimo y en realidad no es demasiado como para asustarse. Pero dentro de toda la, la película ese momento me, me pareció muy perturbador, La verdad que, que me pareció bastante perturbador. Y, y bueno, eh, tiene sus muy buenos sustos. Eh, para ser más una película de suspenso y de misterio que de terror puro, tiene sus muy muy buenos sustos. Hasta acá esta reseña de Sensor, la verdad que una película que me gustó muchísimo. Que disfruté y espero que la hayan disfrutado. Si la vieron y si no la vieron y escucharon todo esto. Porque no les molestan los spoilers. Hay gente a la que no le molestan los spoilers. De hecho, hablando de gente a la que no le molestan los spoilers, a mí me molestan en muchas ocasiones. Y hoy me comí un hermoso spoiler de Eternals. Qué lindo. Así que, bueno, si llegaron hasta acá y no les molestan los spoilers, bueno, por favor vayan a ver eh, la película. Y si no la vieron, ¿no? Porque obviamente si son spoilers es porque no vieron la película. Vayan a verla, veanla de vuelta, veanla para Halloween, que muchas personas ven películas justamente para Halloween y es una buena película para ver. Para mí de las mejores del año, puede que no entre entre las mejores 12, ya por la calificación va a quedar un poquito atrás, pero entre las 24 para mí entra. Para mí entra en esa versión extendida de mejores películas del año. Ya falta poquito para que termine el año, para que haga ese episodio especial resumiendo las mejores películas del año. Ya va a llegar ese episodio, falta un poquito todavía, pero ya estamos casi en noviembre. Ya estamos tocando la espalda noviembre y ya empezamos a escuchar a Papá Noel. Oh, ya, está, ya casi diciembre, no lo puedo creer. Eh, bueno, vean Sensor, no dejen de ver Sensor que es... Una película muy muy buena. Mi calificación es de 8,5 sobre 10. Aguante sensor aguante Prano Bailit Bond, que es el director de esta película. Director galés. Dicho sea de paso, la película, lo dije, es inglesa. El director es galés. Y Niam Algar, la protagonista, es irlandesa. Mira qué linda toda esa mezcla para la película. Muy británico todo. Bueno, Irlanda no es de Gran Bretaña, pero bueno, entienden mi punto. Y qué loco, ¿no? Porque Halloween nace en el pueblo celta, que antes estaba ubicado en lo que ahora es Irlanda. Todo un círculo de relaciones hermosas para terminar en esto. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast. O simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Dentro de la descripción de Spotify y de YouTube pueden encontrar varios links en donde me pueden seguir en mi Instagram personal o en Letterboxd, por ejemplo. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.